que habíamos comentado sobre eh, que ya tenía plazo eh, la decisión que tomaría el síndico del Distrito Nacional verdad el joven David Collado el cual eh, se, se vislumbra como un como un líder eh, en la política nacional ya yo pensé eh, que iba a decir lo otro no, se, se ve como un líder en la política nacional porque vemos que eh, hasta ahora él ha, ha alcanzado un, un liderazgo sin, sin, sin Salami y sin, sin Luis ah, Lu, y sin Mertán, y sin ¿verdad? Sí. Eh, o sea que... Escondido que llega a ser... Sí, no, llegar como que se ha robado algo. Sí, sí. ¿Me dejan entrar? Sí, sí, sí. Eh, Le ha dado la galleta, una galleta a, a, sí. a uno de los valga. miren. Eh. Entonces, él ya aclaró que él no tiene intención de repetir eh, hizo un discurso él no aclaró nada el único que dijo Espérate, que te, te no terminar ah, okay, okay. él él, discusa, él discusa. hizo un dio un discurso sí. primero y tiró todo lo que él había hecho durante fue como una remembranza no, de una rendición de una, cuenta. una rendición de cuenta de todo lo, lo que hizo en los sí, estos cuatro eso, años sí pero ese Leonel que está enseñando acá sí, en pues eso claro, no lo ahora haciendo las los líderes tienen que seguir para... se, seguirse imitando y eh, no aclaró bien eh, si se... ¿Cuándo si... hablará Ale? ¿Pero Ale Díaz o Ale el que está buscando la deja? <risa> no, no, a... Ale Díaz Ale. Eso Alex Ale los dos. Julio Alex Este Ale. Este Ale. Y de, donde él lo aclara, sí. Donde está bien claro es que él dice que no va a reproducirla. Pero no lo, lo que no está claro es la, la otra... La otra asunto. Y pero lo dejó... Como en una tesis, en, lo dejó entre gris oscuro Cuando menciona que ya el PRM tiene una posible candidata Que es la la, la secretaria general del partido Que es nada más, nada menos que la hija de, de Hipólito Mejía Domínguez No es así O sea, él dijo, yo en el PRM ahí le dijo, yo no, me post, yo no voy a postularme para, para síndico Pero en el PRM como que ya hay una nebulosa para yo coger para allá eso es lo que yo entendí. Yo no sé si tú entendiste otra cosa, pero yo dije: ¿Por qué, qué necesidad tienen de mencionar a Carolina Mejía? No, no, no. Él, él lo dejó, ¿Eh? no lo mencionó, él no mencionó. Pero lo dejó ahí, ¿cómo sí. que decir? no? Para allá yo no tengo oportunidad. O sea, que él no descarta asumir la vicepresidencia en otro partido. ¿Y quién se la está ofreciendo? ¿Quién es? ¿Y quién es el P, el P, El PLD. Entonces, él no me aclara. Digo que no puede creer que no. No, pero porque, no pero porque él, no sé, porque él, no, oye, oye, porque él tiene su, su, su, su pensamiento político. No, pero yo creo sí. eh, él va a tomar, pues, acuérdate que él dijo uh -huh. que él apoya que él apoya el candidata, la candidata que lleve el PRM, se identificó con el PRM. O sea, las posibilidades de que David Collado pueda irse a otro lado, no, pueden haberse uh -huh. una de dos. O pudiese acompañar, no, eso, ahí, no lo, eso no lo va a confirmar allá, a nosotros. PRM le, van a re, le van a ofrecer regidor. Eso, eso no allá. lo va a confirmar a nosotros. Mira, el, él, va a ir, él va a coger El, regidor, el ¿no? hombre que habla de política aquí, U, oh. digo yo, una de dos. Oh, yeah. O acompaña a Luis Abinader como compañero de boleta, mira o se queda tranquilo en bajo perfil para... Eh, Involucrarse en bueno, un nuevo proyecto sí, político. Si pues, sí, desaparece en este escenario, en este momento, desaparece la figura porque él no es ningún líder. Ah, pero tú cómo a decorar. No, porque lo, pero tú comienzas a decorar. Pero es de porque tú te lo decís, oye, esa figura. Pero es porque lo, eh, tú, tú, no, tú no conoces el sentido del sarcasmo. Mira, pero, pero serio. Tú, tú eres un yo, muchacho sí. lindo. Tú si eres un niño, un niño sano. Sí. Señores, vamos a ver, pero respetando. Él tiene su momentum. Si lo dejó caer. Eso es como cuando tú pegas un disco. Yo voy si a, no seguiste grabando, te broma. Yo voy a plagiar lo que... Y, sí. y estoy de acuerdo con lo que dijo eh, alguien esta mañana. Sí, se aprovechó su momento mañana. una ahora se, se fue, se fue, de Guiro. David Collado, independientemente del trabajo que haya hecho en Santo Domingo, tiene una gran parte de responsabilidad a lo que es el marketing político, como, la, como lo han manejado. Claro. O oh, Pero acá, es un, es un producto del mercado, bueno. Eso no es un producto de la política, es un producto del mercado. Vamos a ver entonces qué la, va a pasar. una tabla de salvación, que no hay político que sirve, buscan uno. ¿Quién cualquiera. va a ser el alcalde del distrito nacional, que es la plaza más codiciada? Bueno, y este, eh, el, PLD, el PLD tiene uno en, bueno En este es? domingo, contra... Contreras, es, un es, un candidato... Yo no, yo no soy del PLD ni soy nada de entonces, eso. Entonces... Es un candidato... Y, bueno Y si la candidata del distrito es Carolina Mejía por el PRM. ¿sí? Eh, no, no, Carolina Mejía no... Carolina Mejía.. Le va, lleva los lo votos que lleva el PRM. Y, y, Johnny, no, Ventura, ella, ella y no Johnny Ventura por la fue Ventura. Johnny Ventura, ese menos. Ese menos. Pero, señor, el peor síndico que ha pasado por la historia de, de la, del Distrito Nacional fue Johnny Ventura. Eso lo sabe todo, Eso lo sabe todo, el, que, todo el que vivió en esa época. Ni Corporán fue peor. Ni Corporán. <risa> bueno, vamos nosotros a hacer una brevísima pausa porque ya está con nosotros Ramón Antigua, quien es la voz autorizada para hablar. Nosotros hablamos de política, pero Mire, señor, Antigua lo hace a otro una nivel. Una cosa, ¿Eh? tú no tienes amigo en la ADP, señores. ¿Qué pasa, Sergio? Mira lo que le voy a decir. Uh, uh, Mira lo que le voy a ahí decir. Ahí te salió. Ustedes la ADP. ¿Vos qué me sabe? Porque vi un, una información. Que vienen jornadas de protesta y de plantones, que yo cuando... Pero yo, ¿es para ustedes plantearse eh, la reorganización de la educación por los resultados de, de, lo, de la encuesta PISA? Sí, sí. De, digo, si es para eso, totalmente de acuerdo. Pero ¿ustedes creen que la sociedad dominicana, después de esa evaluación, va a coger con buenos ojos que se siga perdiendo clases? Piénsenlo bien, piénsenlo bien, que no están bien, bien pagados y tan mal parados. Para los resultados de la prueba PISA y lo que ustedes ganan, se lo estamos regalando el sueldo. Se lo va. estamos regalando. Vamos, y no lo está diciendo una gente que tiene el gobierno, está diciendo un padre de familia. Vamos a la pausa y regresamos con Ramón Antiguo a hacerme pregunta a mí, no, que no, si no. yo tengo un amigo en la ADP, para que le des consejo, yo no se lo voy a, yo no lo voy a recordar, yo no, no lo voy a responder es más, yo, tengo un paciente que yo no lo voy a responder, yo no lo voy a responder no, no, no, yo no, yo no lo voy hay a hay mi paciente que es el presidente Va, de la ADP vamos a la ah, pa pausa y ahora ya les venimos que estuvo allí en el consultorio esta semana la vida con telero, la vida con telero.